Bueno, señores. Bueno, mis gracias. Ok, mis gracias por estar ahí súper pendientes. Pablo, Andrea, Juliet, Jessica, que está conectadísima. Y bueno, vamos entonces a retomar nuevamente para que la gente que no había llegado y que apenas se está conectando. Pues bueno, hoy, hoy en día vamos a hablar sobre el tema que estaba, digamos que tocando eh, previamente a, a tener estos problemas que, que tuvimos con conexión. Felipe, pues digamos que es experto, tiene mucha experiencia en este tema, a lo aplicado en negocios de particulares y en negocios propios, que es lo más importante, ¿cierto? Aquí lo, lo más importante es que estamos hablando con una persona y un profesional con experiencia en este tema y que sobre todo pues ha generado resultados contundentes, ¿Cierto? Que eso se trata. Por eso hoy vamos a hablar sobre los cuatro pasos que tienes que hacer tú como empresario, si vendes seguros, si venden otros, digamos que otros servicios profesionales. Eh, entonces, eso lo puedes aplicar en cualquier nivel y a cualquier servicio de cualquier producto, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo. Independiente de lo que vendas, Ajá. son cuatro pasos que puedes aplicar a cualquier negocio. Así es, así es, perfecto. Bueno, Felipe, entonces, sin más, digamos que preámbulos y rodeos arranquemos a hablar con la gente y a enseñarles los cuatro pasos que tú tienes para tener un sistema de ventas ganador y poderoso por internet. Excelente. Miren, chicos, a todos los que nos están escuchando, hoy en día yo creo que no se necesita tener una página web o estar publicando contenidos en las redes sociales todos los días para vender. Hay mucha gente que cree que por invertir dos o tres millones de pesos en una buena página web y estar publicando todos los días en las redes sociales va a generar más ventas. Uh -huh. Yo creo que eso ya está muy revaluado hoy en día. Y vamos a contar cómo lo están haciendo hoy en día las grandes, eh, las grandes empresas o, o, o pymes pequeñas y medianas empresas que están aplicando estrategias poderosas de marketing digital. Mire, Andrés, um, yo creo que hoy en día en marketing digital todo es válido, ¿cierto? Así todo es. lo que hagamos para vender nuestros negocios es muy válido. Tener una página web, tener Facebook, tener Instagram... Tener presencia en YouTube, tener un canal de videos en YouTube, por ejemplo, pero hay un objetivo que es importante que mucha gente no lo tiene presente. Obviamente, esto aplica más para unos negocios que para otros, pero en el caso de seguros, que estamos hoy hablando para personas que están trabajando en la rama de seguros, es capturar bases de datos. O sea, yo aprendí que cuando hacemos marketing digital es muy importante capturar teléfonos, emails, eh, nombres de las personas. ¿Por qué? Tener bases de datos. Tener bases de datos. Mira, hoy en día el poder de un negocio, de una empresa, tiene mucho que ver con sus contactos Ajá. y con sus bases de datos. Esto no es nada nuevo, sí, esto no es la, el, el gran descubrimiento. Pero en marketing digital todavía el 90% de la gente hace publicidad, pero es una publicidad de interacción. Y ya vamos a explicar de qué se trata la publicidad de interacción. Y no están capturando bases de datos. Miren, se dice que Internet es un medio frío. Vender a través de Internet no es fácil, ¿ok? Pero es posible. No, pues es que totalmente es posible porque muchas muchas empresas lo estamos haciendo. Pero lo que voy, a Andrés, es que muchos muchos empresarios creen que vender por Internet es eh, tener una página web y es tener redes sociales y llevar tráfico a la página web, o decir a las personas visiten mi página web o entregar tarjetas personales con con la página web para okay. que vayan y visiten y se informen allá. Y eso realmente no funciona. O sea, eso, la verdad, no creo que esté generando muy buenos resultados para el común de las empresas. Es muy importante un sistema de cuatro pasos. ¿Y en qué consiste ese sistema de cuatro Puedes pasos? Puedes un poquito más atrás para que, exacto, para que no te salgas de aquí de la pantalla. Perfecto, ahí está. Cuatro pasos. Lo primero es crear un anuncio poderoso de publicidad. ¿sí? Primer paso, entonces. Primer paso. Puede ser en Facebook, puede ser en Instagram, puede ser en Google que son las tres grandes plataformas para hacer publicidad, ¿ok? Ajá. Entonces, el primer paso es crear un anuncio poderoso eh, de publicidad. ¿Qué es un anuncio? Un anuncio es un texto, una foto o un video. Ajá. Es lo que ve la gente cuando está navegando eh, por las redes eh, como una publicidad. ¿okay? ¿Qué es lo que más le gusta a la gente de ese tipo de anuncios? Por ejemplo, en tu caso. ¿Qué te llama la atención? No, pues ahorita más adelante vamos a hablar del, okay. del poder del video. Okay. Pero yo creo que independiente de lo que ustedes vendan, si son zapatos, si son seguros, si son conferencias, eh, si es ropa para mujer, etcétera, etcétera, independiente de lo que ustedes vendan, yo creo que la, una de las mejores formas para vender hoy en día a través de Internet es el video. Okay. Por lo que estaba diciendo ahorita, yo creo que Internet es un medio frío y, y el reto para nosotros es ganar la confianza de la gente. Así y es. a través del video vamos a otro nivel. O sea, logramos enganchar un poco más. A los empresarios les da mucho temor eh, exponerse a esto, ¿sí? salir en cámara. Hay que hacerlo. Sí. Hay que hacerlo, pero a muchos, nos, a muchos les da oso, a muchos, a muchos les da pena porque no saben cómo se van a ver en cámara, si se van a ver gorditos, calvitos, flaquitos, etcétera. Y yo creo que detrás de una empresa hay una historia interesante, de un emprendedor, eh, o de alguien que que, que pensó en una forma de hacer negocios diferente. Entonces el video hoy en día pega muy duro. Hagan videos. Si a usted les da pena salir en cámara promoviendo sus productos, sus negocios, etcétera, eh, contraten a una persona que lo hagan, cierto. Pero eso vale, eso vale plata también contratar una persona. yo eh, creo que y además, digamos que haciendo un paréntesis, es una es digamos que es una una capacidad y un y un, y un como una un skill como una, una habilidad, una habilidad, exacto, una habilidad que la gente tiene que desarrollar además, porque si están en el área de ventas, pues por supuesto ese tipo de, de, de herramientas y de contenidos les van a ayudar mucho, no van a tener que pagar, además son ustedes los que son dueños de su propio negocio y quién mejor que yo mismo, el dueño de mi propio negocio, el, el gerente de mi propia agencia para vender lo que hago con toda la pasión y con todo el profesionalismo del mundo. De acuerdo Andrés, de acuerdo. Entonces, eh, hagan videos para los anuncios, hagan videos para, para YouTube, por ejemplo. Ustedes saben que hoy en día la página número uno del mundo es YouTube. Sí. Por muchos años Google y Facebook fueron las dos reinas de Internet, pero el año pasado, en el 2017, eh, YouTube desplazó a estas páginas como las más vistas del mundo. Ajá. ¿Ok? Hoy en día YouTube tiene 1.500 millones de visitas diarias Ajá. cada día y todavía hay muchas empresas y muchos emprendedores que no están haciendo videos para sus negocios. Entonces, volvamos al tema del anuncio. El anuncio es lo que va a ver la gente. Es, digamos, que el, la parte final de todo este proceso es pues, como el, el primer paso de este sistema de cuatro pasos. Pensemos en un anuncio, en un texto y en un, y en un, y en un video, por ejemplo. ¿sí? Ahorita vamos a hacer un, un, unos ejemplos. Segundo paso, cuando yo haga un anuncio con Facebook o con Instagram, yo tengo que invertir un dinero. Así es. ¿Ok? Sí. Y ahí es donde ya tenemos que empezar a invertir. Entonces vamos a crear una campaña en Facebook y en Instagram. Las dos redes trabajan juntas, van de la mano. Vamos a pagar, por ejemplo, 100 mil pesos por hacer una, un anuncio. ¿sí? Uh -huh. Va vamos a hacer una prueba. En el caso de Colombia. En oye. el caso de Colombia son más o menos unos 30, Ajá. 35 dólares americanos para hacer una primera campaña. Porque mucha gente me pregunta, Felipe, ¿cuánta plata invierto en publicidad? Si es la primera vez que ustedes invierten en publicidad, yo creo que entre 50 mil y 150 mil pesos para hacer una primera campaña. Y mirar a ver cómo responde la gente, yo creo que sería una buena opción. Sí Así es. Entonces, estamos hablando de unos 30 dólares, 50 dólares aproximadamente. Muy bien. La idea es que ese anuncio ¿sí? tenga un botón de llamado a la acción. Y ese botón puede decir registrarte, suscribirte, comprar más información, etcétera. El 90% de la gente que hace publicidad por estas redes sociales se queda en el anuncio. No hace ningún llamado a la acción a que vayan a un segundo paso para tener más información de lo que uno ofrece. Es decir, ser muy concretos a la, ese anuncio que me ofrece yo qué quiero que haga la gente. ¿Cierto? Ser muy concretos en qué quiero que haga la gente. Llamar a la acción. Exacto. Mire, por ejemplo, esta mañana estaba navegando por Facebook y me encontré con una agencia de viajes de Turismo de Naturaleza en Colombia. Así es. Y había una publicidad que decía, nos vamos para el desierto de La Tatacoa, eh, el puente de octubre. ¿Listo? Eh, 599 mil pesos por persona, todo incluido. Uh -huh. Llámanos ya. Más información, teléfonos y correo electrónico. Grave error, Andrés. ¿Por qué? Porque es que en internet no es buena idea irnos directamente a la venta. Ok. ¿Usted sabe cuántas personas se necesitan para que al menos una compre viendo esa publicidad de esa salida al desierto de la Tatacoa? Me explico, o sea, póngase en contexto. Usted está navegando por las redes y hay una salida para el desierto de la Tatacoa eh, el, el 10 de octubre y vale 600 pesos por persona. De 100 personas que vean esa publicidad, si acaso una compra. Así es. ¿Sí? Entonces, la idea no es quedarse solo en el anuncio y que vaya directamente a la venta y no esperar a que la gente se comunique con nosotros, Ajá, ¿okay? ¿ok? Porque mucha gente cuando hace publicidad coloca eh, llámanos, uh, déjanos tus datos o etcétera, ¿sí? Uh -huh. Y, es, y, es, y es, una, es una publicidad pasiva y es esperar a que, a que nos llamen, ¿ok? Perfecto. Felipe, me dicen entonces que, que si te puedes correr un poco para verte, exacto, para verte mejor aquí en la cámara de En este momento tenemos dos transmisiones en simultáneo entonces Felipe, digamos que, ok, perfecto, ahí está mejor para que se vea ya mejor Felipe, ¿cierto? Vamos a rectificar que nos estemos viendo mejor, perfecto, ahí está mejor, listo, listo Felipe. Me está preguntando Miguel, o sea, ¿qué botón que haya en la página lleve al cliente a que lleve un formulario de datos? Ok, Miguel, vamos a, vamos a organizar un poquito las ideas, ¿listo? estamos hablando del sistema de cuatro pasos, lo primero es un anuncio, ese anuncio hay que ir a Facebook o hay que ir a Instagram para configurar, ok y hoy en día usted sabe cuántas campañas de publicidad podemos hacer con estas redes sociales sabe cuántas campañas, podemos hacer 12 campañas, sí, hay muchos objetivos y sabe cuál hace el común de la gente, hace una sola campaña, que se llama interacción, y esa es la campaña que hace, por ejemplo Ajá. que pusimos el ejemplo, es crear el anuncio es crear un texto, sí, nos vamos para el desierto de la tatacoa, plan a uh, 600 de posto incluido, déjanos tus datos o, o, o, o ni siquiera déjanos tus datos porque ahí la gente no puede, o bueno, la gente puede interactuar y dejar sus datos ahí por un comentario, uh -huh. pero es quedarse ahí solamente en el anuncio. Entonces, ¿cuál es la idea? Es hacer otros tipos de campañas. Hay dos campañas en Facebook y en Instagram que son muy poderosas. Hay una que se llama generación de clientes potenciales y hay otra que se llama conversiones. Y cuando configuramos esas campañas, podemos llevar a la persona a un segundo paso. Y el segundo paso es a un formulario a que dejen sus datos. Tranquilo, es que si ustedes de pronto no están muy familiarizados con lo que está diciendo Felipe... La gente que está aquí conectada y que se registró en Academia de Soft Seguros va a poder tener una asesoría especializada para conocer un poco más a fondo con Felipe, digamos que tener un, un norte un poco más claro, ¿ok? Ahí Excelente, está. listo. Entonces, Andrés, primer paso, un anuncio. Segundo paso es llevar el tráfico Ajá. hacia una página de captura, hacia un formulario de, de registro. Ya lo vamos a explicar con, con un ejemplo muy claro. Después de que nosotros capturemos los datos, ahí sí, venda. Okay. hable de precios, hable de promociones hable de ofertas ¿por qué hacerlo? porque la gente dejó sus datos interesados exactamente, okay. ya lo vamos a explicar con un ejemplo como te digo, listo entonces el tercer paso es después de que dejaron su, sus datos en una página de captura ya luego vamos a ir a una página de destino o una página de oferta, estamos hablando de páginas web, sí. o sea todo eso es un sistema de marketing digital, y en esa tercera página como les digo ya la idea es salir a vender, es ya hablar de precios si quieren hablar de precios y un cuarto paso es tener este sistema integrado con correos electrónicos, ¿sí? correo electrónico, email marketing, okay. o sea que cuando la persona dejó sus datos en la página de captura, la persona pueda empezar a recibir unos correos automatizados, ¿sí? Entonces, Andrés, para que la gente nos entienda mejor, vamos a poner un ejemplo. El ejemplo, okay. sí. Una clínica, una clínica dental de Cam Pereira, no digamos su nombre, que asistió a una de mis capacitaciones y aplicó todo este sistema ellos durante muchos años pagaron un asesor de marketing digital. Así es. Desarrollaron una página web que les costó 3 millones de pesos. Contrataron un community manager que les valía una plata mensual, como 500 impuestos mensuales, más o menos unos eh, 150, 170 dólares mensuales. Y esa persona lo que hacía era estar publicando en las redes sociales todos los días información para vender la clínica dental, ¿sí? sí periodoncia, ortodoncia, odontopediatría, blanqueamiento dental, etcétera, etcétera. Cuando yo le pregunto a esta empresa, ¿ustedes cuántos ingresos han generado por medio de su Reina. página web? O por medio de lo que están haciendo en marketing digital. Lo primero que me dijeron es, Felipe, no tengo ni idea. Aquí llega gente y nos llama gente. Uh -huh. Y por medio de la página nos llama gente Así a pedirnos es. citas y es posible que se hagan ventas. Pero no tienen, no tienen claro ¿Qué retorno de, de ingresos está generando su estrategia de marketing digital? Eso es el común del día a día de las empresas, Andrés. Primero, no saben qué resultados están teniendo. O sea, Algunos invierten plata en publicidad, pero no saben identificar si esos 100 mil pesos les generaron 200 mil o 300 mil o les generaron uh, pérdidas, no recuperaron la inversión. Hay unos negocios que es más difícil que otros eh, poder, eh, eh, digamos, identificar. que identificar Ajá. cuál es el retorno. Sí. Pero por medio de estos cuatro pasos, ustedes lo pueden identificar mucho más fácil. Entonces, ¿qué hicimos con, con esta clínica dental, Andrés? Creamos una página de captura. Uh -huh. Una página de captura, que es el segundo paso de esa estrategia de cuatro pasos, es muy diferente a una página web, que mucha gente se me confunde acá. Esta clínica dental ya tenía la página web creada, ¿ok? Pero esa página web, si llevamos el tráfico a esa página web, Mucha gente se puede ir por diferentes partes de la página web. Porque el sitio web generalmente habla de todo un poco, presenta la empresa. De 5 servicios, de 10 servicios, tiene botones a las uh -huh. redes sociales, tiene videos, tiene artículos, tiene una cantidad de información. Entonces, mire, esta empresa, eh, de esta clínica dental tiene una especialidad que son los implantes dentales, uh -huh. pero ellos venden otros servicios. Okay. Ellos venden otros 7, 8 servicios. Entonces, ellos puntualmente quieren vender sus implantes dentales. Ellos podrían crear un anuncio en Facebook o en Instagram, pagar un dinero y llevar tráfico hacia su página web, Ajá. porque allá está toda la información de implantes dentales. Eso es lo que hace el 90% de la gente. Error, por lo que venimos hablando. Si usted lleva el tráfico a una página web, la persona puede hacer clic, no, no por implantes dentales, sino que puede hacer clic por eh, periodoncia, por odontopediatría, por un testimonio, ponerse en un video, hacer clic en las redes sociales y se va. Okay. De la página. Sí, hay que hacer la claridad. Una página web que hable de todo un poco, ¿cierto? Que es lo que comúnmente encontramos. Lo que pasa es que la página hoy como vos decís, habla de todo un poco. Ajá. Y para vender hoy en día, Andrés, independiente de lo que ustedes quieran vender, hay que hacer un paso dos, Ajá. que es crear una página de captura. Ajá. Entonces, esta clínica dental hizo una página de captura que es mucho más sencilla. Y en esa página de captura, lo que hizo fue crear una expectativa sobre su servicio de implantes dentales. Uh -huh. Es plantear un problema o una necesidad. En una página de captura, eh, yo trabajo mucho la fórmula Paz. La fórmula Paz es presentar un problema o una necesidad, ¿sí? plantear un problema uh -huh. o una necesidad a agitar el problema o la necesidad y ese de solucionarlo. Entonces, en una página de captura es muy bueno hacer preguntas, es muy bueno usar... Eh, eh, cifras, datos reales. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, ¿qué hizo esta clínica en tal? Se bajó una información científica de, de, de datos reales que tienen y en su página de captura decía, ¿sabías que el 35% de los mayores de 35 años en Colombia ha sufrido la pérdida de al menos un diente? ¿Sí? Ahí usted ya planteó un problema o una necesidad. Nos hace, y nos hacemos, ok, despierta como... Pone en contexto problema. a mucha gente, ¿sí? quizás los que no hemos tenido ese problema pasamos por derecho de ese anuncio y, es. y no vamos a comprar Así es. pero de una cantidad importante que vea esa publicidad, algunos se van a detener porque les llamó la atención, ¿ok? En esa página de captura además de ese texto que llama como la atención y crea como una expectativa imagínense en un video de 50 segundos o de un minuto donde sale el dueño de la clínica donde sale el fundador de esta clínica dental en un consultorio y hacemos un video donde él se pone en cámara y, y, y ahonda un poco más en ese problema, lo agita un poco más. El experto. El sí. experto sale en el video hablando, estamos hablando en una página de captura. Sí. Y al final del video, él invita a la gente a que deje sus datos, sí. su nombre, su correo, su teléfono, si está interesado en temas de implantes dentales, a cambio de qué? Un regalo, Andrés. En las páginas de captura, si ustedes quieren capturar datos, regalen algo a cambio. Y cuando hablamos de regalo, no, no nos referimos necesariamente a algo material, algo que nos cueste dinero. Puede ser un reporte, puede ser una asesoría, puede ser unos tips en video, eh, una cita gratis. ¿sí? A la gente le encanta que le regalen cosas. Mire, esta clínica dental identificó que... Muchos pacientes no empezaban un tratamiento de implantes dentales por los costos tan altos que habían de entrada. Radiografías, citas de valoración con el especialista. Entonces, en la página de captura de esta clínica dental, ¿sabe qué hicieron? Regalaron a la gente la valoración con el especialista y tres radiografías que tenían que hacer para decirles si eran candidatos o no a hacerse el implante dental. Entonces, si manejo, usted gana gastándose 300 mil pesos o 500 mil pesos en exámenes y radiografías para que al final le dijeran, eh, no le podemos hacer un implante por esto y esto y esto. Entonces, en la página de captura, ellos capturan una cantidad de gente interesada en ese servicio y ahí es donde ya después los llevamos a una página de, de, de destino, a una página de oferta, y esa página de oferta, Andrés, y la gente que nos está escuchando, sí puede ser la página web. Okay. Porque ahí ya está mucha información detallada. Uh -huh. Sí, pero la, la persona ya viene por un filtro y como ya capturamos sus teléfonos, sus correos electrónicos y sus nombres, entonces, ¿qué pasa? Ahí está el cuarto paso funcionando. Y es que tenemos todo integrado y esa persona va a empezar a recibir unos correos electrónicos automatizados. Ajá. Pero además, la venta también se hace por teléfono. O sea, hay muchos negocios donde la venta no se cierra online. ¿sí? Digamos en el tema del seguro, y ahorita vamos a hablar de un ejemplo de seguros, eh, pero... Como ya tenemos teléfonos, entonces ya la persona que está a cargo de esta campaña empieza a llamar y a hacer seguimiento. Para cerrar el ejemplo, Andrés, esta empresa, esta clínica dental, montó el sistema de cuatro pasos, invirtió, ¿sabe cuánto invirtió en la publicidad? Invirtió solamente uh -huh. 140 mil pesos. 140 mil pesos, que son, que son más o menos unos 50 dólares. Sí. ¿eh? Uh -huh. Con esos 140 mil pesos... ¿sabe cuántas personas se registraron en la página de captura? Interesadas en, en lo que vieron, ¿sí? 20, no sé. Se registraron 70 personas. 70, o sea que el costo okay. por registro fue solamente de mil pesos. Ellos es pagaron mil pesos por cada persona que se registró. Y una niña eh, encargada de hacer el seguimiento empezó a llamar a los pacientes, a los prospectos pacientes, empezó a llamar a toda la gente. Y usted sabe que en cuestión de dos semanas de estar llamando a la gente... Una persona fue allá a la clínica y contrató un tratamiento de implantes dentales por 3 millones y medio de pesos. Solo una persona. Habían llamado a 7 personas y tenían por llamar 70. Uh -huh. Habían prospectado solamente el, el 10% de la gente que se registró. Y a las dos semanas ya están dando ventas por más de 3 millones de pesos. La inversión fue de solo Con 140. Con un costo de 140, sí. De acuerdo. Ahí está. Entonces, Ahí está. señores, tenemos cuatro pasos muy importante además con digamos que con la claridad que nos acaba de hacer Felipe eh, con este pues, con este caso de éxito que es una clínica dental cierto invirtieron 40 mil pesos tuvieron 70 clientes registros. interesados registros con datos ciertos datos teléfonos nombre dirección sí. bueno toda esa información y vendieron en la primera semana en, la, no, en las dos semanas, en las dos, tres millones de pesos. En eh, 15 pesos. días vendieron más de tres millones de pesos, es decir, el retorno se pagó con creces, ¿cierto? Exacto. Entonces, por ahí nos están preguntando que cómo es el tema de la página de captura, qué cuál es, ¿cierto? Digamos que para Ruth Magali, que está preguntando ese tema, pues aquí tenemos a Felipe, pero también sigue súper, súper, súper atenta y conectada porque podrías eh, ganarte esta asesoría especializada con Felipe para que aprendamos y abundemos un poco más en sus negocios y se vuelvan ustedes todos los profesionales de seguros, que no solamente venden muy bien de manera eh, tradicional, sino que aprovechen el mar de oportunidades que nos está dando Internet, en este caso redes sociales, como lo estamos hablando con Felipe. Bueno, Andrés, eh, Ruth nos pregunta cuál es esa página de captura. Ok, ya vamos a hablar de eso. Para hacer este sistema, Andrés, de cuatro pasos, se requieren... Herramientas de marketing digital. Lo mínimo que usted necesita hoy en día para crear este sistema, Andrés, es tener un dominio y tener un hosting. Y para los que de pronto no saben muy bien qué es un dominio y un hosting, sencillo. Dominio de su empresa en internet, su negocio en internet, www.sunegocio.com. El nombrecito, cierto, el nombre. Vayan a GoDaddy, ¿sí? Uh -huh. Si no, después les podemos decir por otro lado cómo ir. Compran el dominio, el dominio vale... 45 mil pesos por año, uh -huh. unos 15 dólares. Y el hosting es el hospedaje web. Es el arrendamiento que nosotros pagamos para tener una página web al aire. Así es. Recuerden que toda página web ocupa un espacio de almacenamiento en un servidor. Uh -huh. Entonces, el hosting es el servidor que le estamos pagando a una empresa. El servidor nos puede costar unos 10 dólares mensuales. Un buen servidor. Porque es que aquí la gente puede decir, Felipe, es que yo pago cada año 100 mil pesos por dominio y hosting. Pero me gusta preguntarles, ¿cuántos dominios puede hospedar usted en ese hosting? ¿Qué capacidad tiene usted en ese hosting? Así es. Si usted quisiera montar otra página web, usted tiene capacidad para montarla en ese hosting y me lleva a muchas sorpresas. Entonces, miren, um, hay una herramienta que yo utilizo para hacer esta, este sistema, Andrés, y se llama Builderall. Hoy en día... Hay herramientas como Builderol que lo tienen todo en uno, que lo, que lo integran todo en uno. Entonces, por ejemplo, ¿qué es Builderol? Es hosting de, de 10 GB de capacidad. Nos permite um, capturar hasta 10,000 bases de datos, 10,000 prospectos. 10,000 prospectos. O sea, que es un autorrespondedor hasta 10,000 suscriptores. Y nos permite disparar un correos automáticos. Un número bastante importante. Un número demasiado importante Ajá. porque, miren, yo antes pagaba 50 dólares mensuales, Solo por un autorrespondedor que me permitía hasta 5.000 eh, registros o bases de datos. Así Con web ustedes tienen hasta 10.000 registros. Por aquí hablan de HostGator desde 4 dólares. Mire, Miguel, en eso hay muchos precios, hermano. Eh, pero me refiero es a qué herramientas digitales buenas ustedes necesitan para tener eh, una, una, un, un buen sistema de venta hoy en día. Víctor vale 29 dólares al mes. ¿sí? Quizá pueda ser un costo elevado para, para el común de los empresarios. Pero es que hay muchas personas que no están dispuestas a invertir para tener mejores sistemas de venta online. Si ustedes supieran todo lo que hace Buildero, les aseguro que es un precio que es demasiado, es demasiado bajo. Entonces, Buildero es hosting, es hospedaje Ajá. web, es autorrespondedor hasta 10,000 suscriptores. Buildero tiene 1,000 plantillas para hacer esas páginas de captura, root, sí. ¿ok? Tenemos muchas páginas de captura que podemos trabajar con Builderol. Builderol tiene páginas, tiene plantillas para hacer páginas web. Si ustedes quieren hacer una página corporativa, la pueden hacer con Builderol. Builderol, además, eh, se pueden crear correos eh, corporativos. Builderol, además, es un editor de video y, además, es un diseñador gráfico. O sea, tiene, tiene muchas cosas que ustedes pueden hacer con Builderol. Es decir, casi que está como todas la, las herramientas que yo necesito... Para Absolutamente hacer, todas las para herramientas. Hacer este proceso de los cuatro pasos. ¿verdad? Exactamente. Entonces, con esa herramienta que es Builderall, además de otras herramientas que ustedes pueden conseguir, Así ustedes construyen su página de captura, construyen su página de destino y ustedes configuran unos correos automatizados para que la gente reciba esa información. Entonces, mire, volvamos a, al tema de multien rápidamente. Imagínense en una persona que esté navegando por Facebook o por Instagram y que aparece un anuncio que dice... Um, Sabías que el 35% de las personas mayores de Sabías que, que el era ya no olvidó Sabías que el 30% de las personas mayores de 35 años en Colombia han sufrido la pérdida de un diente, sí, y que además haya un botón que diga más información, sí. Si te interesa saber más sobre sobre nuestros servicios haz clic en más información. Así en el anuncio no estamos vendiendo absolutamente nada, solo estamos picando a la gente para que se interese en nuestro servicio. Y que la gente vea el anuncio en Instagram o en Facebook y haga clic en más información y se vayan a esa página de captura, los sacamos de las redes sociales y ya los llevamos a nuestras propiedades. Ajá. Y en esa página de captura está el doctor, el dueño de la clínica, hablando de procedimientos de implantes dentales. Y les está diciendo a la gente, déjeme sus datos, regístrese. Y por registrarse, le voy a regalar una valoración gratis y le voy a regalar radiografías gratis por si quiere hacer un tratamiento de implantes. Aquí centrales. me están está pidiendo que cómo... Bueno, aquí ya Carlos Duque acaba de contestar eh, la pregunta de Andrés Pinilla, que Felipe, ¿cómo se llama la herramienta? Entonces, Builderol, ¿cierto? aquí lo vamos, a, lo vamos a letrar. Builder como de constructor en inglés, Builderol, B, B, B de, de Bernardo, B, U, I, L, D, E, R, Ah, Builder All, A-O-L-A-L-L. -L -L. De hecho, Carlos Duque lo acaba, lo acaba de escribir perfectamente aquí, respondiendo la, la, la, la pregunta de Andrés Pinilla. Mire, y Carlos. Preguntaban por ahí que si sí, las mismas páginas de captura antes de que sigas eh, son las mismas landing page. Sí, ¿Sí son. Sí. Sí. sí. Y que si se pueden, también nos preguntaba Ruth Magali, y que bueno, precisamente por tus preguntas, eh, que cuando ya se tiene la página web, uno ya puede, uno puede ingresar a este sistema o no. ¿Quién preguntó eso? Eh, Ruth Magalli, es el blanco. Mire, Ruth, excelente pregunta. Si ustedes ya tienen una página web, es porque ustedes ya tienen un dominio y ya tienen un hosting. Así es. Entonces, mucho cuidado. La página de captura es diferente a la página web. No lleven el tráfico a una página web. Ustedes pueden llevar el tráfico a una página web después de que pasen por la página de captura. O sea, la página de captura es un puente entre el anuncio y la, y la página web. ¿Qué debe tener una página de captura para que la gente lo recuerde? Es una expectativa sobre lo que ofrecemos. Si yo quiero vender hoy en día mi conferencia de marketing digital en Pereira, entonces yo creo una página de captura donde yo planteé un problema, una necesidad. La uh -huh. fórmula para que hablamos ahorita. Pero yo ahí no voy a vender absolutamente nada. O sea, por favor, en las páginas de captura, cero pesos, eh, signo pesos no. ¿Ok? Eh, entonces yo puedo colocar: Te gustaría llevar tus negocios a otro nivel. Te gustaría conocer mi método pa para capturar prospectos en Así cuestión es. de días. Uh -huh. Regístrate, deja tus datos y te interesa y te regalaré y te, y, y te llevaría un vídeo donde te explico este sistema de cuatro pasos más en detalle así es. entonces me dejan los datos mire con esos 500 mil pesos que yo invierto en publicidad por aquí está los datos llegan a la página de captura 850 personas y el 20% me deja sus datos Ajá. 170 personas me dejan sus datos felipe es muy bajito el 20% cada negocio es diferente He visto negocios que, que convierten el 10%, el 7%, he visto negocios que convierten el 30%. O sea, que de 100 personas que lleguen se registren 20, 30, 40. Ajá. En mi caso es el 20%. Y de, esas, eh, y de esas 170 personas que se registran, como están recibiendo correos automatizados, pero además los llamamos por teléfono, les explicamos, digamos, qué que trata eh, toda la conferencia, a la final compran 68 personas. O sea, compran el 40% de las personas que dejaron sus datos. ¿okay? Entonces, yo tengo todas esas conversiones porque yo he venido trabajando este sistema desde hace mucho tiempo. Entonces, para volver a la pregunta de Ruth, si tú ya tienes una página web, tú puedes crear una página de captura. Si tú manejas páginas web y, y tienes experiencia haciendo diseños web, con WordPress, por ejemplo, lo puede hacer muy fácilmente. O si usted contrató esa página con un diseñador web, dígale al diseñador que le haga una página web, uh -huh. le va a cobrar un dinero, le haga una la página de, de captura, captura. Ah. ¿ok? Y la página de captura, entonces, ya es más sencillita, es plantear un problema o una necesidad, ustedes pueden colocar ahí fotos o videos de, de, de, de, para crear más expectativa y un formulario de suscripción para que dejen sus datos. Hay algo que nos están pidiendo, y además que estamos dando muchos ejemplos, que si tenemos un ejemplo de seguros, ¿cómo haría alguien de seguros para utilizar este sistema? ¿Esto aplica para cualquier para todas las personas, ¿verdad? Excelente. Por acá están preguntando que cómo se escribe Juan Carlos. Ahí lo acaba de poner Miguel. Builderol. Builderol. Ajá. Así es. Bueno, señores, vamos a hablar del tema de seguros. Mire, Andrés, yo creo que el tema de seguros es uno de los productos. ¿Le podemos llamar a un producto? Es un intangible. Sí, en es un general. Un pues bueno, es uno de los productos más complejos de vender. Sí. Sí. Y yo creo que en Internet hay un reto aún mayor, ¿sí? Porque vender un seguro a través de Internet, yo me imagino que puede ser bastante más complejo, ¿sí? sí. El colombiano y el latino eh, es muy bicharachero y se tiene mucha confianza person to person, ¿sí? sí. Entonces, a veces necesitamos estar con la persona al frente para poder explicar mejor lo que vendemos. Pero cuando esas personas eh, crean anuncios eh, o hacen pautas en publicidad, les cuesta mucho venderse en palabras, o promover sus negocios en palabras o en textos, o en un video, ¿sí? Porque la idea es que hagamos textos cortos, que hagamos videos cortos, porque la gente se aburre de, de, de cosas demasiado largas. Entonces, ¿cómo vendería yo un, un seguro de vida? ¿Quién es el cliente potencial de un seguro de vida? El papá, ¿cierto? La mamá, cabeza de familia, ¿cierto? Okay. Digamos que esos son los típicos eh, adquirientes. En el, en el tema de seguro, ¿cierto? Okay. Un, un cabeza de hogar, papá o mamá, por ejemplo. Entonces, lo primero, señores, paso número uno, el anuncio. Hay que trabajar en el anuncio. ¿Cómo lo va a ver la gente cuando navegue por las redes sociales? Uh -huh. Entonces, vamos a crear un texto con la fórmula Paz. Es plantear un problemita o una necesidad. Uh -huh. ¿Sí? ¿Cuál, ¿Cuál podría ser un, un problema o una necesidad con temas de seguro de vida? Pues el tema de la protección. Cierto, la, la educación también, porque digamos que puede cubrir puede cubrir un, un, un evento en, te, en términos de vida o en términos de, de una lesión, cierto pero o una incapacidad, pero finalmente ese dinero que va a llegar producto de esa cobertura, pues puede garantizar el bienestar de mis hijos, eh, el que crezcan o, o puedan adquirir, seguir estudiando, que es okay. cierto. Bueno, entonces, primero, si yo quisiera vender un seguro de vida, lo primero que tengo que tener claro es quién es mi público objetivo. Yo uh -huh. creo que los que están en seguros, eso ya lo tienen que tener muy claro. Sí. Sin embargo, cuando hablamos de público objetivo, hay tres variables que son básicas y fundamentales que todo empresario tiene que tener. ¿Quién es su público objetivo en términos de sexo, edad y ubicación? Uh -huh. ¿Es un hombre? ¿Es una mujer? ¿Sí? ¿Está entre 25 y 35 o entre 35 y 45? ¿Sí? Y en, ¿Y en qué ubicación sí. geográfica está? Uh -huh. ¿Está en Pereira, Manizales y Armenia? ¿O está en Medellín y 10 kilómetros alrededor de Medellín? Uh -huh. ¿O está en Bogotá y Cali? Uh -huh. ¿O sí. está fuera del país? ¿sí? Uh -huh. Entonces, esas tres variables son fundamentales. Me parece muy curioso que se abren mucho en el rango de edad. Sí. Entonces me dicen, Felipe, es que mi cliente es todo el mundo. Uh -huh. Todo el que me quiera comprar o todo el que te da plata es mi cliente. O sea, grave error, señores. Es marketing digital. Ustedes tienen que tratar de cerrar esos, esos nichos lo más que puedan, ¿sí? Piensen en esa persona que les compra al final su producto, ¿cuál sería como el avatar? Que muchos le llaman el buyer persona, ¿sí? Que lo describan uh -huh. tal cual. Es un hombre alrededor de unos 40, 45 años que está en Medellín, ¿sí? Que tiene determinados ingresos o que tiene hijos. Uh -huh. Seguramente una persona que, que, que compre un seguro de vida ¿Tiene hijos o está pensando en familia? Sí. ¿Sí o no? Entonces es un prospecto muy, muy, muy particular. Pero hay otras variables que son muy importantes y son los datos demográficos y los intereses que pueda tener esa persona. Cuando hacemos marketing digital y cuando hacemos publicidad con Facebook y con Instagram, nos preguntan qué datos demográficos aplican para esa persona. Para el común de los negocios no aplican datos demográficos como la situación sentimental, uh -huh. que esté casada, que esté soltera, que esté en una unión libre, etcétera. Eh, el nivel de la educación, ¿sí? que sea profesional, que tenga posgrado, que sea técnico, etc. Entonces, todos esos datos demográficos los podemos meter cuando configuramos el anuncio, por supuesto. Y finalmente, los intereses. Hagan una lista de intereses de, de, de su público objetivo. ¿sí? ¿Qué le puede interesar a alguien que, que esté pensando en comprar un seguro o un prospecto para comprar un seguro de vida? Bueno, Cosas lógicas eh, que tengan que ver con seguros, sí. con pólizas de vida, pero no necesariamente, eh, también puede ser otras cosas. ¿Qué le puede interesar? La familia, la salud, Ahí el está. deporte, Ajá. el ejercicio, por es, ejemplo. En términos demográficos, que esté casado y que tenga familia es súper importante okay. para los seguros. Y si la gente cuando hace publicidad no coloca esos datos demográficos, ¿sabe qué pasa, Andrés? Si no, si, no, si no segmenta personas que estén casadas o que tengan hijos... La publicidad la va a ver una gran cantidad de gente que al final no les va a comprar. No les interesa. No les interesa. Entonces traten de segmentar muy bien todo eso para su anuncio. Una vez ustedes ya definan su público objetivo, entonces ya es redactar el texto. La campaña los va llevando, ¿sí? Pueden buscar tutoriales por YouTube, cómo hacer una campaña de publicidad con Facebook o Instagram. Pero pues también ahorita vamos a hablar de unas capacitaciones que estamos haciendo para eso acá en Pereira. ¿Sí? También se pueden hacer digitales. Si a alguien les interesa, no hay ningún problema. Así es. Mira, Andrés. El, el, el, te, el, el anuncio al el final, entonces, nos tiene que llevar a un texto y a una, a una imagen, ¿sí? Un texto cortico, ¿sí? Eh, y en el texto, por favor, no se vayan con cosas muy cliché, ¿sí? Eh, ¿Te gustaría pasar amor y amistad con tu pareja este fin de semana? Eh, ¿Interesado en una póliza de vida? ¿Interesado en un seguro de vida, en un seguro de auto? De pronto la gente rechaza ese tipo de textos. Que, que no nos venden nada nuevo, Ajá. ¿ok? ¿Qué tal contar experiencias? Alguna vez una persona que vende seguros eh, de MetLife, me pareció brillante la forma como él prospecta a la gente, ¿sí? Entonces él primero me hacía preguntas, ¿ok? Preguntas todo el tiempo. Me decía, Felipe, ¿usted se ha imaginado de pronto tener un siniestro a sus 45 años y usted incapacitarse? Y, por ejemplo, ¿qué pasaría con sus hijos o qué pasaría con su familia si usted tiene familia en ese momento? ¿O qué pasaría con su productividad? Usted puede seguir trabajando. Si usted, por ejemplo, tiene un siniestro, le afecta al brazo, una mano, una extremidad, por ejemplo, ¿qué tal poner eso en un anuncio? Uh -huh. ¿Sí? ¿Has pensado de pronto en, en, en algún momento difícil que puedas tener en, su vida, en tu vida? O contar una historia real. Uno para mí uno puede contar historias reales, se vende muy bien. ¿sí? Andrés Toro es un gran amigo que tuvo un siniestro desafortunado cuando tenía 47 años. No pudo volver a trabajar por esto y esto y esto. Sí, o sus hijos quedaron desamparados, pero, o sea, son temas muy emocionales que capturan la atención. Así es. Eso lo podemos colocar en el anuncio, uh -huh. ¿sí? con, con una pregunta o con un dato relevante. Podemos colocar una foto o un video, un video donde, sí. donde, donde, donde enganchemos un poco más. Si te interesa saber un poco más de nuestro servicio, nuestras pólizas, cómo puedes estar mejor protegido, haz clic en el botón de, de suscribirte. Y ahí los llevamos a la página de captura. Y ahí ya sigue todo el sistema. En la página de captura capturamos la mayor cantidad de datos, teléfonos, emails, etcétera, etc. Y ya el seguimiento se puede hacer de muchas formas. Eh, Andrés, se puede hacer por teléfono, se puede hacer por email, eh, se puede hacer por WhatsApp. Qué Cada fácil. vez la gente contesta menos teléfono sí, sí, y, y más fácil por WhatsApp. Sí, por supuesto, digamos que es, digamos que es uno de los pasos que... El cuarto paso de, de este sistema de cuatro pasos, que es llevar desde el anuncio, página de captura, página de oferta... Y el sistema de los emails Exacto. automatizados, ¿cierto? que nos va a ayudar a vender y a, digamos que a, a calificar un poco más a esa persona para que tenga la mayor cantidad de información posible y tome la decisión que nosotros queremos digamos que ofrecerle este seguro. Si la persona ya tiene una página web, como lo hemos dicho, entonces ese podría ser el tercer paso. Después de que dejen los datos en su página de captura para... para para que ustedes puedan empezarle a hacer seguimiento por medio de esa base de datos, ustedes ya lo conectan con su página web. Supongamos que la empresa ya tenga una página donde habla de, de, de los detalles de esa cobertura, de ese seguro puntual. O sea, ahí ya podemos empezarle a vender a esa persona. Pero antes, ni desde el anuncio, ni desde la página de captura, hablemos de precios, de cuánto vale. Porque si ustedes hablan de precios, van a dejar mucha gente en el camino. ¿sí? Mire, se dice que, de 100 personas que vean un anuncio publicitario por internet, si Así acaso es. una pueda estar interesada en comprar. Ajá. Las otras 99 no, ¿por qué, ¿Por, por qué no, Andrés? Porque no tienen el dinero, porque no están en el momento indicado, porque no lograron la suficiente conexión con esa empresa o la, o la suficiente confianza. Y solo este sistema de cuatro pasos es el que nos permite ir ganando confianza con, con el prospecto. Así es. Esto, de eso se trata entonces, de, de generar bien primero, primero pensar un poco quién es mi público objetivo, con un anuncio que ojalá usen el video, atrévanse a ese video, eso es muy importante y sobre todo en el sector de seguros, y ustedes son unos profesionales muy buenos eh, para la parte comercial, pues atrévanse un poco a estar en cámara, cierto, un video de 15 o 20 segundos creo que es, es suficiente como para describir un problema y llamar la atención de la gente, luego llevarlos a una página de captura, pedir los datos, tener los datos, plantear un problema, dar una solución y pedir los datos a cambio, si se puede hacer un regalo, cierto digamos que algún descuento o alguna asesoría personalizada, qué sé yo. Luego a una página de destino donde yo ya puedo presentar mi oferta en términos comerciales y ampliar un poco, eh, pues digamos que mis servicios. Y luego el sistema de los emails automatizados, por supuesto, eso debe ir acompañado de, no sé, en temas de telemercadeo porque ya tengo los teléfonos y quizás también reuniones. Ajá. Ahora, Andrés, mire, para, para ir cerrando este tema, hay una buena noticia. Las personas que no tengan una página de captura, que no tengan una página de destino, que no tengan un dominio, que no tengan un hosting, que no puedan invertir en herramientas, hay, una, hay, un, hay solo una campaña con Facebook y con Instagram que nos reemplaza esa página de captura y esa página de destino. Se llama Clientes Potenciales. Okay. No la podemos explicar en detalle aquí por cuestiones de tiempo, pero esa persona que se gane la asesoría la podemos trabajar o también para eso están las capacitaciones que estoy haciendo de marketing digital. Miren, la semana pasada una persona que asistió a esta capacitación logró un resultado increíble. Esta persona hacía publicidad tradicional. Ajá. ¿sí? ¿Se acuerda que hablamos de 12 tipos de campañas de publicidad que se pueden hacer? Sí, así esta es. persona hacía la misma campaña que hace la mayoría de gente. Se llama Interacción. Sí. ¿Y qué es la campaña Interacción, Andrés? es simplemente quedarse en el anuncio y esperar a que la gente le compre o le llame. Esta persona vende arena para gatos, ¿sí? Arena para gatos. Importa okay. arena de gatos de Turquía. Y esta persona durante mucho tiempo simplemente creaba un texto, un anuncio, ¿sí? Eh, satisfecho con tu arena de gatos, eh, somos la mejor alternativa por esto y esto y esto. Visítanos en tal parte en Pereira, teléfono, email. Y hasta ahí llegaba. Se uh -huh. quedaba esperando que la persona llamara coger al teléfono o le escribiera ahí por la publicidad. O sea, eso se llama campaña de interacción. Okay. Porque lo único que puede hacer la gente es darle me gusta, comentarla o compartirla. Uh -huh. Entonces, es posible que generemos algunas ventas, ¿ok? Pero esa persona empezó a hacer la campaña de clientes potenciales. ¿Sabe cuánta plata invirtió en la primera campaña, Andrés? Invirtió 50 mil pesitos. ¿Y sabe cuánta plata ganó? Ganó 700 mil pesos. Ahí está. Bueno. El negocio además es exponencial. ¿Sí? Es exponencial porque hasta que hablamos había generado 700 pesos en ventas. Ajá. Entonces hizo la campaña de clientes potenciales que Facebook y Instagram nos permite capturar los datos en un formulario de registro. Así es. O sea, no necesitamos una página de captura. Bueno, entonces, para ir, digamos que cerrando este tema, pues eh, vamos a ir, en, digamos que saludando a la gente, a la gente que de todas maneras ha estado súper pendiente, Fabio Guerra, Brian Guerrero, un saludo para ti, seguro, Sandra Espinal, Andrés Pinilla, Gizzy Romero, María, pues, ah, bueno, la, la cantidad de gente que está ahí conectada con ustedes y con nosotros, eh, sobre todo, además porque estamos entre todos compartiendo y generando una comunidad que se llama Academia de Seguros. pues vamos a ir pensando entonces de una vez, Felipe, en la pregunta, ¿cierto? Y aquellas personas que contesten bien, pero sobre todo en, en términos, digamos que bien y rápido, pero que además esté en este momento y se haya registrado en nuestra campaña expectativa que hicimos para tu webinar, para esta videoconferencia de los cuatro pasos para crear el sistema ganador de venta de seguros por internet, pues va a ganar una asesoría especializada con Felipe para mirar cómo llevar a sus negocios a otro nivel con este sistema de cuatro pasos. Así que Felipe va a ir pensando de una vez en la pregunta para los que estuvieron muy atentos y están aquí todavía conectados con nosotros, por supuesto se van a llevar un premio muy interesante. Además, van a poder utilizar y llevar a sus negocios a otro nivel. ¿Tiramos la pregunta de una vez o qué? Ahí está. Son todos tuyos. Vamos a hacer una pregunta para la gente que está conectada con Andrés, con SoftSeguros. Vamos a hacer una pregunta. La misma pregunta para la gente que está conectada conmigo en mi Facebook de Felipe Zapata. Y la pregunta es muy sencilla. Entonces, ¿Se le ocurre alguna? Sí. Que yo preguntaría cuáles son los cuatro pasos. Ok. O um, bueno, es que pronto tienen pastelito ahí, sí, muy fácil. Tienen ¿sí, no? pastelito, muy fácil. A mí se me ocurre una pregunta, que fácil. Um, al principio de esta, de esta, de esta, de esta transmisión. transmisión sí. Decíamos que en marketing digital todo es válido y hay muchas cosas que podemos hacer en marketing digital. Tener una página web, tener presencia en redes sociales, tener videos en YouTube, hacer publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un objetivo en marketing digital que es súper importante. Que es, es muy importante cuando hagamos marketing digital y que ustedes no pueden dejar de apuntar a ese objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Así es. ¿Para los que estoy... ¿Se acuerdan? Sí, me acuerdo. Cuéntame acá. <risa> ¿Alguien sí. respondió? Vamos a ver entonces. Por ahí están diciendo, ok, por ahí hay alguien que está respondiendo, van bien. Muy bien. Vamos a hacer un acá un segundito. Preguntan por acá cómo se puede conseguir el derol. Ok, perfecto. Vamos a ver, la gente que responda bien, el, pre el que primero responda y que esté registrado en este webinar voy a responder la pregunta porque la gente puede quedar con la inquietud mire bilderol es una herramienta que vale 30 dólares mensuales usted la pueden comprar directo bilderol.com está toda la información en, en inglés ok sí. pero yo monté una página donde hay tutoriales de esa herramienta porque mucha gente que yo capacito compra la herramienta entonces para no tener que desgastarme mucho explicándoles pues para que ellos la manejen, hice unos tutoriales. Okay. Vayan a punto Marketing a otro nivel. Marketing Les vamos a poner entonces de una vez aquí. A ver. Vamos a poner ahí, estén pendientes. Mientras tanto la gente va súper bien. Están participando muy bien. Hay unos que están muy bien. Tienen súper claro el objetivo. Y posterior a esto, en, obviamente en los comentarios de esta transmisión, vamos a estar revisando nuestra base de datos. Quien haya respondido bien, bien, primero se va a ganar la asesoría directamente con Felipe Zapata para que lleven sus negocios a otro nivel. Mientras tanto ahí, Felipe acaba de poner builderall.marketingaon.com. Ahí está. Bueno, aquí en mi Facebook ya una persona respondió. John, John Fernando Restrepo, excelente papá. Ajá. Aquí va muy bien, aquí va muy bien. Eh, contáctame, yo después por el privado para, para que charlemos. ¿Tú estás en Pereira o dónde estás? Ok. ¿Por aquí nadie ha respondido? Perfecto. Hay muchos que han respondido. Familia Alianza, Mauricio Jiménez, Omar Giovanni, Malaber, Andrés Soler, Federico Guzmán, Eugenio Torres, Diana Marcela. ¿Y quién fue el primero que respondió? Vamos a ver, el que primero respondió bien, todavía no va a decir el ganador. No voy a decir ganador porque tengo que contrastar, tenemos que contrastar en nuestros datos que estén registrados en este webinar. Bueno, ahí está Mauricio Jiménez, eh, Sandra Espinal, J. Gómez, Brian Guerrero, José Gómez, Ruth Magali, Liliana, Ángela Shana, Fabio Guerra, Andrés Pinilla, Lina Fierro, Luisa, mejor dicho, están participando. Bueno, un segundito, Andrés, no voy a seguir mi transmisión en Facebook, sí, ya terminamos la, el webinario. Eh, John, estás en Medellín, Antioquia. John, me voy a desconectar ya del webinar, voy a seguir aquí conectado con la gente de Sobseguros y entonces me, me escribes por privado para programar esa, esa asesoría, ¿vale? Chao, chao a todos los que me ven por mi Facebook de Felipe Zapata. Hasta una próxima. Miren, eh, en Pereira, la gente que esté en Pereira, estoy haciendo capacitaciones grupales a máximo 5 o 6 empresarios. Estoy haciendo una capacitación en este momento. Eh, la hacemos los sábados por la mañana, sí. la hacemos... Bueno, sí, se me olvidaba eso, ¿no? Sí. Los que estén interesados en estas capacitaciones en Pereira, son tres sesiones de tres horas y media. Entonces, tres sábados seguidos por la mañana o entre semana nos ponemos de acuerdo entre la mañana eh, o en la noche. Sí, algunos grupos prefieren de seis a nueve de la noche porque trabajan. Otros grupos prefieren de ocho de la mañana a, a, a, a las doce o a las once y media, por ejemplo. Entonces, son tres sesiones en grupo, una cada semana y... Después tienen una sesión individual conmigo de cuatro horas. Ajá. Esa sesión es opcional. Hay muchas personas que la toman, hay muchas que no la toman. ¿Okay? Entonces ya la programan ustedes conmigo después de terminar la capacitación grupal. El lugar eh, puede variar: puede ser en una universidad aquí en EAFID, puede ser en, eh, en un salón en, en la UTP, puede ser en una sala de juntas en un hotel en la Plaza de Bolívar. O sea, la he hecho en muchas partes y ya nos pondremos de acuerdo entonces si les interesa esta capacitación me pueden escribir los que me están viendo por felipe zapata facebook me pueden escribir por el interno y después eh, les doy más información y los que Exacto. están aquí con SoftSeguros, por medio de andrés o si quieren tiene alguna inquietud no la pueden dejar a saber si aquí estamos buenos señores tenemos una participación muy, muy muy buena la gente estuvo muy pilosa además que eh, hay muchos que respondieron bien vamos a decir, simplemente a contrastar en nuestra base de datos quién fue el que primero eh, respondió, lo hizo bien, para poder anunciar el ganador. El, el ganador, entonces, estén muy pendientes de nuestras redes sociales, lo vamos a contactar y lo vamos a poner también aquí para que la gente, digamos que la comunidad que se está gestando de Academias Obseguros, pues digamos que se anime mucho más porque van a abrir muchas más cosas así súper interesantes como la que tuvimos con Felipe Zapata el día de hoy. Felipe, mil gracias, es un honor tenerte, eh, compartir ¡Más! contigo y bueno, pues... No sé si le quieres decir algo adicional a la comunidad. Sobre seguros. No, Andrés, muchas gracias por la invitación. Eh, miren, una de las razones por las que estoy parado aquí al frente de ustedes hablando de estos temas es porque, por dos razones. Primero, porque he cometido muchos errores en marketing digital y porque creo hoy en día que es lo que más funciona para nuestros negocios. Segundo, porque me gusta mucho ayudar a la gente. Me preocupa mucho que las empresas o los empresarios contraten terceros, publicistas, communities, managers, agencias online, que no les están generando resultados. ¿Sí? Muchos hacen el esfuerzo de pagar una plata mensual, 500 mil pesos, un millón de pesos, y hasta dos millones de pesos mensuales he visto. Y lo único que hacen esos terceros es crearles piezas gráficas, es publicarles contenidos en las redes sociales, pero ni siquiera son expertos en la publicidad digital. Ajá. Yo estoy convencido, Andrés, que la plata hoy en día, los negocios, tiene mucho que ver con hacer muy buena publicidad digital. Y Facebook y Instagram son dos redes súper poderosas. Hay 12 tipos de campañas de publicidad que ustedes pueden hacer y la gente hace solo una, se llama interacción. Así es. Entonces me quiero despedir de todos, saludar por aquí a la, a la gente que se conectó. Aquí está es Michael mucho, Parra, sí. Mauricio, aquí está Omar, aquí está Andrés Soler, Federico Guzmán, Eugenio Torres, Diana Marcela. Noelia, J. Gómez, Marieta, Brian, Javier, ¿los puedo leer? Sí, por supuesto, ahí están. Liliana, Mario Gaviria, Ángela María Lugo, Chana Linares, Fabio Guerra, Andrés Pinilla, Lina Fierro, Luisa Fernanda González, José Miel, Cecilia. Saludos para Mariana Monsalve, para Juan de la Osa. Bueno, hay mucha gente conectada, está, excelente. Sí, Clara mariña Campuzano, Juan de la Osa, Simón Sierra. Shana, Miguel, ok. Yes. Para todos ustedes, señores y señores, por estar muy, muy, muy atentos con nosotros y conectados con Academias de Seguros, pues eh, bueno, les enviamos un abrazo y estén súper pendientes porque alguno de los que contestó por ahí ya saben que la pregunta correcta, la, digamos que la respuesta correcta, era la captura de bases de datos. Exacto, sencilla. O sea, captura de bases de datos, ahí está. Así que casi que todos los que respondieron, lo respondieron muy bien. Captura de bases de datos estén súper pendientes eh, posterior a esta transmisión vamos a anunciar el ganador que se va a conectar directamente con felipe zapata para que tengan una asesoría en estos cuatro pasos y lleven sus negocios a otro nivel señoras y señores esto es a cambios hoy es viernes 5 de octubre eh, lo hacemos con mucho amor desde subseguros sof el software para profesionales y agentes de seguros en toda latinoamérica si no han digamos que todavía no conocen de Sobseguros pueden ir ya en este momento a www.sobseguros.com, ¿cierto? Para que conozcan un poco. Además pueden probar gratuitamente nuestra herramienta. Nosotros, el equipo profesional de Sobseguros les va a ayudar a ustedes a conocer, a usar mejor la herramienta y cómo llevar su negocio de la agencia de seguros o intermediarios de seguros también a otro nivel en www.sobseguros.com. Pueden probar gratuitamente nuestra herramienta y ahí nos estamos viendo. Este, Compartanos. Digamos que en todas sus redes sociales también lo van a ver en nuestro canal de YouTube próximamente. Y por supuesto, los queremos mucho, les mandamos un abrazo y bendiciones. Gracias, André. Me pueden seguir en, en Instagram. Uh -huh. Les comentaba que, bueno, sí. en realidad mi gran pasión en la vida es viajar. Tengo muchos videos de viajes por el mundo también en YouTube. Entonces me pueden seguir en Instagram como Felipe Travel y también en Instagram como Marketing a Otro Nivel. ¿sí? Ahí ya pues hablo más de capacitaciones. Y aquí de... les vamos a poner también las redes de Felipe. Exacto. Por y supuesto. la página web marketingaon.com. Marketing a Otro Nivel. Marketingaon.com. Así que... Chao muchachos, chao, señores. Chao. Y a llevar sus negocios a otro nivel pues. Por supuesto. Chao, chao. Nos vemos. Hasta la próxima.